Acabamos de conocer la lamentable noticia de que una mujer, una madre muere en un hospital público de nuestro país, en el hospital de Paso de los Toros, porque no hay personal médico capacitado que la pudiera atender, realmente uno va al hospital para salvarse la vida, no para perderla, cuando ocurren estas cosas lo primero que nos pasa es que nos indignamos sentimos indignación. Y lo segundo debe preguntar, debemos todos preguntarnos si realmente este es el país de primera que nos prometieron que íbamos a tener. Estamos hablando de un presupuesto de la salud que es muy amplio, muy grande, como nunca tuvo este país, porque nunca tuvo el crecimiento que ha tenido en estos años. Y sin embargo, se mueren mujeres, se mueren madres por falta del personal necesario para atenderlas es algo que no lo podemos tolerar y todos deberíamos revelarnos ante ello es el mismo presupuesto de la salud y el mismo sistema de salud que a partir de una ley votada con escasa mayoría el año pasado va a permitir y está permitiendo que las mujeres puedan abortar y le arma, le habilita, le propone un equipo multidisciplinario a las mujeres para que aborten, pero no puede evitar que una mujer que va a dar a luz se muere. Realmente es parte de estos valores invertidos que hay en nuestra sociedad por parte de un gobierno que no prioriza lo que tiene que priorizar, que no gestiona como tiene que gestionar y que no sabe administrar como hay que administrar para que... Esto que hoy estamos comentando no ocurre. Es lamentable, es algo que realmente nos indigna y es algo a lo que no nos podemos quedar cruzados de brazos.